Las vacunas son la preocupación ahora mismo a nivel mundial y nosotros no somos la excepción. Existen problemas con la llegada de la vacuna. Estaba previsto que un avión llegara ayer con un millón de dosis desde China. Sin embargo, esto se ha retrasado. Ayer la vicepresidenta de la República que había prometido estas vacunas para ayer colgó en su cuenta de Twitter esta fotografía de este cargamento eh, en el aeropuerto de Beijing, en China, y que esto está rumbo a la República Dominicana. Dice la vicepresidenta de la República que en los próximos días tendremos este millón de vacunas en el país y que continuará el proceso de vacunación tanto en la primera dosis para los para los que faltan lo que serían de 60 años en adelante y eh, también para las segundas dosis de los que ya se han puesto la primera dosis y que eh, tienen el tiempo eh, empezaría ese proceso de las segundas dosis. Esto es lo que lo que se espera. Sin lugar a dudas, todos los países han tenido problemas con las vacunas porque los, las grandes potencias pues, han acaparado las mismas. Muchos mucho problemas con este caso. Vámonos con esta otra información, señor director. Esta protesta que se generó ayer en el Palacio de Justicia con estos, eh, los familiares de Jeffrey Ariel de la Cruz, que fue ultimado junto a Luis Alberto Duarte, Javier Aleix, Quiquito, por un agente de seguridad de una compañía privada, cuando estos supuestamente intentaban despojar de una pasola a Rafaelito de la Cruz, en la avenida Caonabo, aquí en San Francisco de Macorís. En medio de un asalto, un guardián de seguridad mató a estos dos muchachos aquí en el ciruelillo. La persona que fue atracada, Rafaelito de la Cruz, que, fue, que intentó ser atracado, corroboró este caso. Y por eso la justicia puso en libertad a este guardián, porque lo, lo, lo calificó como, como un acto de heroísmo. El que matara a este muchacho en medio de este, de este atraco, pero las familias de este muchacho pues están pidiendo justicia en este caso. Vamos a escuchar atentamente lo que dice el abogado de ellos, de la familia. Vamos a escucharlo atentamente. ¡Es la justicia! ¡Es la justicia! Queremos los videos. Queremos qué pasó por lo que hicieron. Justicia para mi hijo ¿Dónde eso? ¿Dónde ocurrió eso? Bajándose igualillo, bajándose igualillo y todos lo tienen <mítate> oculto En la profe y todo. Necesitamos los videos. Traigo los videos la vi. Queremos es justicia. Corriendo. Y andan corriendo, la justicia. Rafaelito que no se fue uno. ¡Justicia! ¡Oye! Prácticamente en este caso nosotros estamos haciendo hasta lo imposible porque la persona supuestamente que impactó los dos hoyos hizo, se le haga justicia, pero se nos ha puesto un poco medio difícil porque desde un principio la fiscalía tiene su postura, ¿cuál fue su postura? como un homicidio excusable pero en este caso eh, sucede han habido muchas lagunas porque porque prácticamente una persona sin ser experto en armas de fuego para disparar dos personas que y lo matan Aquí hubo algo, hubo algo más allá de lo que ellos han investigado. Para mi entender, en este caso lo que hubo fue que o lo mató la policía y le negoció con el joven, un acusado, para que se echara la culpa, para que el homicidio, eh, para que presentarlo como un homicidio excusable. Y eso es lo que está sucediendo. Hasta la fecha solo, mira, nosotros prácticamente estamos haciendo los imposibles, pero no estamos puestas arriba. Porque si el órgano acusador acusa como homicidio excusable, imagina qué podemos nosotros hacer si ellos son los que tienen la batuta de la constitución. Ellos son la fiscalía. Estamos en la Cámara Penal, ya en un juicio de fondo. Eh, prácticamente como dicen la, los... Este abogado me recordó al difunto Cairo, que en paz Magistrado, pero si él lo dijo aquí voluntariamente, el acusado, que él es inocente. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Vámonos para la casa. Más o menos así. Vámonos con el caso de Leonardo Faña, señor director. Dos meses de prisión preventiva contra todo lo que se había pensado y lo que habían dicho. La Corte de Apelación del Distrito Nacional impuso dos meses de prisión preventiva como medida de coerción al suspendido director del IA de Leonardo Antonio Faña Batista, acusado de agresión sexual. Miren qué es lo que pasa, que es lo que no ven en este caso. Yo no sé cómo es que este hombre ha generado eh, toda esta... Toda esta avalancha a su favor de, de, de, de gente. No sé cómo es que el IAD tiene tantos contratistas. Realmente no lo entiendo, tantos empleados. Pero lo bueno, eh, hubo que militarizar la Corte eh, en el día de ayer en el conocimiento de esta medida de coerción. Sin embargo, él tiene dos meses en la costilla porque hay unos videos muy reveladores. Hay unos videos muy reveladores. Unos videos de aquí, de, del restaurante Bonao, donde se ven manipulaciones de cosas ahí. Cuando se ve esta mujer... Eh, que, que luego se pone, se, se le dificulta la, la, hasta el caminar, porque el problema es que ella se, pa, se pasó la dosis. Pero bueno, sí. hacía otros videos, otros videos del trayecto entre Bonao y Santo Domingo. Entonces, en base a esto, a estas pruebas es que se le ponen dos meses de coerción a este señor, que nosotros no estamos diciendo que es culpable o no, que el hecho de que haya retirado la víctima la querella no quiere decir nada porque aquí sabemos cómo se maneja eso. Las eh, millones de razones, que pueden ser tres Millones de razones que esta muchacha tuviera para hacer esto, para el retiro de esta querella, pero hay un ministerio público que se ha dicho que es independiente y en base a esto estamos viendo lo que no se veía en este país. Si eso fuera en el gobierno del PLD, ustedes saben que eso se lo hubiese echado tierra hace tiempo. Pero nosotros estamos esperanzados en que realmente, y esto nos lo ratifica, que estamos en el gobierno del cambio, por lo menos para la justicia. Y en este caso, nosotros alabamos y reconocemos esto, entendemos que es un disparate lo que él plantea, porque ¿quién es Leonardo Faña para que se pongan de acuerdo los PLDistas, una parte del PRM y la justicia en contra de él? Oiga, ¿quién es todo el que se puso de acuerdo? Como dice él, que lo vamos a ver ahora, lo que él dice. Él dice que los PLDistas, una parte del PRM y la Justicia se indispuso con él para que le pusieran esta medida de coerción. Pero yo no creo que toda esa gente se pusieran de acuerdo contra de Leonardo Faña, porque quién es Leonardo Faña? Para que tanta gente se pongan de acuerdo. Porque yo no digo que una de esa gente, si los PLDistas pudieran hicieran esto. Y esto que ellos han alegado, que era que este, el fiscal que está trabajando